Pero sin embargo eso no se contradice, Javier, es decir, la complejidad del hombre ¿no? del, del que estábamos hablando. Dices, bueno, pero si solo sé, tu hipótesis del modelo complejo que explica los comportamientos humanos al final no sale del ámbito de la ciencia. ¿Pero cuál es la diferencia con la filosofía? Pues que la diferencia es que lo que quiera que yo tenga que explicar está escrito por aquí. Entonces, si tengo la hoja abierta por aquí es que no lo puedo leer. Eh... ¿Me explico? No yo sé es si, que no si, si, no no si el ejemplo es muy bueno. No pero... sé, es que... No, no sé. Probablemente por ignorancia. Yo creo que poner la filosofía o la ciencia como... Es decir, es un campo de conocimiento en sí mismo. Sí, es un campo de conocimiento en sí mismo, pero ¿qué, qué, ¿qué quiere hacer? ¿Y ese campo en sí mismo puede agotar la explicación de la realidad? Probablemente no. Probablemente no, pero ¿por ignorancia actual o por limitación metodológica? ¿Qué opinas? Yo, creo que es por, <risa> yo opino que es por limitación metodológica. Hombre, ¿cómo voy a quitar el campo de la filosofía? Pero no porque, porque tenga que comer y cenar, ¿no? sino porque creo efectivamente que hay una realidad meta material, que volvemos pero, pero a que eso, la, que la realidad, que la, rea que la realidad en su conjunto es inexplicable desde... Bueno, primero hay que preguntarse si la, la realidad es explicable. Pues eso es, vamos, no, no lo sé, yo lo intento. Si es agotable con nuestras explicaciones. Sí, si, si, si es agotable con nuestras explicaciones. <risa> eso no, ya, yo ya te digo no que, no. Sé. Pero, que no. Pienso que eh, no, que no es agotable pero, con nuestras explicaciones. Pero. Eh, son. Van irían demasiado irían demasiado de la mano. O sea, el, el, a mí el, el, el, el separar, el separar, no es que, mira, yo con la filosofía explico lo trascendente y lo, y lo complejo y con el método científico explico lo, lo material, creo que no, creo que no, creo que se empieza por ahí, pero, pero irían de la mano. Pero irían, y, y, y convergiendo además, o sea, y y, y embargo, convergiendo, y, y quizás, y si me apuras, entrecruzándose. La filosofía explicando lo material y la, y la biología explicando lo los, metamaterial. Y volviendo. ¿Sabes qué es eso al final? Eso que sale y que vuelve, que sale y que vuelve. Eso es la doble hélice de la... doble hélice de, de, de Pues de igual, la, de, eso es hasta bonito. Pero fíjate, y sin embargo, sociológicamente, Javier, históricamente, qué separados estamos los profesores, de, y, y gracias a Dios en, en esta casa no lo es tanto, ¿no? pero piensa en la universidad en la que tú estudiaste y yo en la que yo estudié. Es que ahí estaban separados hasta, la, hasta, hasta Física, el departamento de biología y el de, y el de botánica. Sea, entonces, eh, sociológicamente, qué difícil es el eh, crear en la universidad esa doble helicia. Pero la tendencia ya no es esa. La tendencia... Son los equipos multidisciplinares de investigación y de planteamiento. Y eso no es que sea una tendencia, es que si no se, se está abocado el fracaso. Sí, pues volviendo sobre... Eh, que me venía a la cabeza, ¿no? Es, es que lo de la pregunta por la materia, en el fondo, o la pregunta por la vida, es que es una pregunta filosófica. Mm. Es una pregunta humana. Es una pregunta humana. Y que la ciencia no... La ciencia no responde que es la vida, ¿no? Mm, a ver, la ciencia responde, pero inmediatamente... Te, te salta una excepción, ¿no? Los, los famosos virus, ¿no? eso, ¿eso es vida o no es vida? Yo tengo entendido que no. ¿Tú qué, tú qué piensas? ¿Se necesita replica, ¿sí? interacciona con el medio? Sí. ¿Consume energía? Sí. Necesitas saber lo que es vida para poder claro, discriminar si claro, esto ¿cuáles es son, o qué, no, qué bicho, no Claro, ¿qué, qué parámetros de, de, determinas que es vida? Hombre, por los parámetros que hemos aprendido todos, si sí es vida. Si sí es, sí es vida. Se nutren, mm. se reproducen, mm. se relacionan, crecen, se relacionan. Pero es que ahí, fíjate, es que ese parámetro es inadecuado para juzgar si, si ese ser es vivo o no. Porque al final lo que estás utilizando son descripciones de cómo se verifica la vida, que encuentras en la mayor parte de bichos, como definición de vida. Claro, es que lo interesante está en el límite siempre. Y ahí es donde... Hay, hay, un, eh, hay un concepto en ecología se me acaba de olvidar el nombre que es la frontera entre los entre los ecosistemas o sea, se sabe bien lo que es una salina se sabe bien lo que es un bosque mediterráneo o sea lo que es una marisma perdón piensa en doñana ¿no? la, la marisma está clara lo que es el bosque mediterráneo está claro pero en la zona de, de intercambio eh, es la más compleja la más rica allí Ahí, ahí, ahí surge... ¿La más rica desde el punto de vista biológico? Sí, es dónde más bichos sí. viven? La más, La más biodiversa. ¿La más biodiversa? Curioso. No, no hablo de grandes de vertebrados o no... no sí, o sea, sino no, de... Sí, sí. Entonces, eh, bueno, pues es en, es en estas fronteras, ¿no? Eh, yendo al virus, o incluso un prion, las, las, las famosas vacas locas, ser una proteína que reconoce otra, y no había ni, ni ADN, ni, ni, ni nada. Entonces, eso es, eso es un ser vivo, no lo, no lo es. Pero es que está, yo, yo es que me encuentro muy a gusto hablando con Javier y, no, no, y, muy, y muy de acuerdo. Básicamente, sí, muy sí, de acuerdo. Sí, pero si es que por muy eso te digo que, que, que. Pero que esto no es que lo. Oye, mis lo hipótesis, hipótesis evolutivas son interesantísimas. ¿eh? Sí, es darle la vuelta a la tortilla. Darle la vuelta a la tortilla. Completamente, ¿eh? pero ahí, ¿cómo. A ver, el, el, el, el, el método. La biología lo que quiere son pruebas materiales, aquí fuera de, fuera de cámara, o sea, la biología quiere pruebas materiales. O sea, no le vengas a contar al editor de Nature que, que eh, primero eh, se, se mete o se introduce la, la humanidad o el concepto, sí, sí, vamos sí. a llamarlo humanidad. Y después y, la humanización Y te dirán como que sí, pero que eso, que le enseñes la foto. Pero la paleontología no utiliza fotos. sí. La, la, la, la paleontología, lo que intenta es a, a través del registro fósil me, y mediante otras herramientas... Establecer... establecer... relaciones filogenéticas. No, ¿Y filogenéticas y, de, y, de, y, y, y, y fisiológicas. O sea, tú, tú lo has visto muchas veces, de repente tú, a ti te enseñan el, el cráneo de... Omon, eh, no, ¿qué cráneo? Tres dientes de... Tres dientes de montecesor uh -huh. ¿Vale? Y tú ves los tres dientes en una vitrina. Y al lado te enseñan el dibujo de... O antecesor, la mujer toma antecesor y los niños tomo antecesor jugando. A partir de tres dientes. Uh -huh. Eso es lo que hace la eso es lo que hace la la, la, la, paleontología. la paleontología. Entonces, bueno, mediante una serie de herramientas que es eso es lo discutible, justo, ¿no? O sea, decir, oiga, usted cómo llega hasta esta hasta esta recreación de la realidad a partir de esta. Hombre, vez? por muchas cosas sí se pueden recrear, ¿no? Sí, sí. Pues, pues, dependiendo del vale, oro. Los... Claro, entonces. Nos creemos que esas cosas son capaces de recrearlo. Sí, sí, eso es lo que te va a pedir el editor de Nature. Donde quiero llegar, donde quiero llegar es Oye, mi, mi hipótesis es que hay un momento en que se es que mi la vida o es que los seres vivos de humanidad y luego eso se deja fluir dentro del sistema. Mi hipótesis adulto. es metacientífica. No sé, que no se puede comprobar científicamente. Claro. Es que es una hipótesis que supera el método ni, el método, ni por el método científico se puede afirmar, vale. ni se puede, evidentemente, comprobar. Fíjate, hay una pregunta que yo creo que es procedente. ¿Eso cómo se evalúa? O sea, ¿cómo se evalúa la bondad de tu hipótesis desde la, desde la filosofía? No, pues mira, se evalúa de la siguiente porque de, manera. Porque, de, yo porque tengo, la mía yo sé cómo se evalúa. Yo te, yo te digo cómo se evalúa la mía. Yo tengo que dar explicación de un fenómeno que es una conducta técnica que no es una conducta instrumental, porque aquí hay muchísima confusión, ¿no? Entonces la gente puede decir, no, pero es que los monos también utilizan instrumentos, pero pues claro que sí, los monos utilizan instrumentos para vadear un río, y cuando vadean el río, ¿qué hacen con el instrumento? Lo tiran, porque no saben que van a encontrar otro río. Los monos utilizan instrumentos, bueno, muchos animales utilizan... Sí, bueno, utilizan el alimoche rompiendo el claro, huevo, la piedra... son con huevos, conductas vale, instrumentales. Yo tengo que explicar una conducta técnica. ¿Y ¿Qué es una conducta técnica? La transformación de una materia determinada para un fin imaginado por mí, conforme a una idea que yo me formo del objeto que va a cumplir ese fin. Mm. Eso, claro, esa, esa es la conducta que yo tengo que explicar. Sí, esa abstracción. Efectivamente. Entonces, ¿cómo explico, ¿cómo explico que hace 3 millones de años encuentre herramientas? Pues tiene que haber un proceso de abstracción sin el cual es imposible explicar la fabricación de una herramienta como de hecho en el reino animal no se conoce la fabricación de herramientas. Claro, entonces, entonces, vale, entonces, aquí hay una un un yo, yo tengo aquí un hecho que tengo que sí, explicar. Sí, vale. Bien, entonces... Según tu, tu idea, o sea, esto, este hecho, este es el hecho, y antes no había este hecho. No. O sea, antes no había. Entonces, aquí hay un momento en el que se claro, yo, imbuye de humanidad. Yo encuentro las primeras herramientas, ¿no? Sí, las sí, más sí, antiguas sí, sí, sí. de las herramientas que se encuentren. Entonces, y que claro. se pueden tratar, estas se pueden tratar bastante. Bien. Sí, pero donde voy es eso. O sea, que tú lo explicas, o sea... Esta, yo tengo que explicar esta, este, este hecho, ¿no? Vale, que sí, esta, esta complejidad o este, este, este hecho... Tú, Esa conducta técnica. Esa conducta sí. técnica... O, vamos a ponerlo al revés, yo lo explico a partir de un cambio mm, biológico. Tú le explicas, dices, no, mira, algo, esto no es biológico, o sea, claro, esta, esta, es. esta, este, esto, esto no es consecuencia de un cambio biológico. Esto requiere de un conocimiento abstracto y esto requiere... Entonces, ¿Es consecuencia de qué? Esa es mi pregunta. Y, y segunda pregunta, ¿cómo, cómo demuestras eso? Ah, no. O es que no se, o... Es que demostrar, yo te digo, es consecuencia de un principio de razón suficiente de este fenómeno. Ese principio que lo llamo espíritu, pues lo llamo espíritu. Vale. Pero quiero decir, un principio que dé razón suficiente de una conducta que requiere de un pensamiento. Porque abstracto. tu argumento es que materialmente no se puede llegar a esto. Mi argumento es que ninguna especie viva ha llegado a esto, salvo. Es que o sea, ninguna especie viva tiene la, tiene la complejidad de corteza cerebral salvo. Y que hombre. la complejidad da la herramienta. Ese es mi argumento. Y el mío es que la herramienta contribuye a una ulterior complejidad y y que hay un principio claro. para generar esa complejidad claro. de comportamiento sí. o intelectual ¿Cómo, el cómo de eso vale ni idea, ni idea. Pero, y ya te digo y yo creo pero entiendes es, el planteamiento el de la demostración yo tengo que dar razón suficiente de un fenómeno y ese fenómeno requiere de ciertas operaciones que hoy sí, por no, hoy, tienes que dar tienes que dar razón claro, suficiente pero De un fenómeno Así es como procede la filosofía, dando razón suficiente de lo que estudia. Yo tengo que dar razón suficiente de la complejidad del bicho humano, incluso razón suficiente de su complejidad biológica, incluso razón suficiente de su singularidad biológica que contradice las leyes de la biología, las leyes evolutivas de la biología. ¿Y no la única alternativa que te queda? Investigar el principio de razón suficiente de los fenómenos que quiero explicar. Y para eso salirme del campo de la, de la biología, aun partiendo de ella, <coughs> porque es que la biología no, no encuentro que me ahí, ahí, ahí Y ahí sería ahí, donde se cruzan las hélices que tú decías antes. No, en ahí, ahí es donde yo no, no soy capaz, es decir, no soy capaz por desconocimiento, o sea, no soy capaz de entrar al proceso, a desmenuzar el proceso filosófico para explicar esa... Pero el principio de explicación sí lo entiendes. ¿Tengo que dar? Sí, pero me parece... pero es poner un nombre bueno, decir poner un nombre a lo, a lo desconocido poner un nombre a o sea, ponerle un principio y mi, mi mi una causa sí una causa sí. tu ¿sabes? causa es inmaterial una y la causa. mía es material no hay ser causa. una causa no. sí. una causa sí sí sí, sí. y sí. todo fenómeno tiene una causa que lo explica sí lo que difiere, lo que en lo que diferimos es, el, es, es, es en las causas, pero los dos, es, es que tiene que haber una causa, eso está claro. claro. Porque los dos somos científicos, los dos buscamos una, un conocimiento cierto de la realidad por sus causas. La filosofía es una ciencia, de las causas últimas, pero una ciencia, de las causas no materiales, pero una ciencia.